Bueno, en este ejercicio vamos a trabajar sobre los posicionamientos absolutos, relativos y fijos de las imágenes o de los objetos. En este caso vamos a trabajar con imágenes. Como podéis observar, aquí tengo tres artículos, porque he trabajado con la web semántica, donde en cada uno de ellos tengo un texto y tres imágenes pero están descolocadas. Aquí tenemos imagen con posicionamiento relativo. Aquí tenemos, de nuevo, una imagen con posicionamiento absoluto. En este caso, la imagen que está sufriendo el posicionamiento absoluto es la ardilla, al igual que en el primero. Y en el tercer caso, donde pone imagen con posicionamiento fijo, el posicionamiento fijo está aplicado a la ardilla... Y al paisaje esto es un poco contradictorio porque decir que el posicionamiento es fijo significa que está fijo respecto a la posición en el momento en que yo mueva el scroll da una falsa sensación de movimiento de acuerdo estoy desplazando la página web o el sitio web pero esas imágenes está indicado que su posición no se mueva. Bien, para realizar esto, como siempre, necesito dos scripts. Un primer script, donde está el HTML. Hemos motorizado la estructura de la web semántica. Aquí ponemos espacio para dar la sensación para crear la sensación de movimiento y he creado tres artículos uno que he llamado imagen posición relativo donde tengo tres imágenes con el selector ID imagen 1 imagen 2 imagen 3 y sobre el párrafo le he puesto un ID texto 1 de nuevo repito la estructura del artículo anterior con posicionamiento absoluto pero en este caso los ID son imagen 4, imagen 5, imagen 6 imagen posicionamiento fijo de nuevo, tres imágenes con ID imagen 7 imagen 8, imagen 9 el párrafo 2 con ID texto 2 y el párrafo 3 con id texto 3 yo en mi caso solamente he modificado o he trabajado el posicionamiento sobre la ardilla del primer artículo con id imagen 2 la ardilla del segundo artículo con id imagen 5 y sobre la ardilla y el paisaje del artículo en última situación en última posición imagen posicionamiento fijo perdón antes al absoluto con el id de imagen 8 y de imagen 9 aquí tenemos la css primero sobre el body he aplicado un background en este caso color agua. las imágenes las he homogenizado utilizando una anchura y un tamaño estándar, si queréis podéis utilizarle EM, pero en este caso tenéis que utilizar un submúltiplo de EM luego las secciones, defino un borde para identificar cada una de las secciones he utilizado 3px dotes con color amarillo la posición de la sección la he definido como relativa los artículos también van con posición relativa ¿de acuerdo? y para diferenciarlo le he dado color orange y el borde sólido los selectores ID sobre texto 1, texto 2 y texto 3 he definido test decoración subrayado y color oliva ahora lo que es importante, entre comillas, de este ejercicio es que sobre la imagen 2 he utilizado posicionamiento relativo. Al darle posicionamiento relativo hay que indicar dos coordenadas. Suficiente que la hagamos haciendo uso de top desde la parte superior y left desde la parte izquierda. Entonces estamos diciendo top 65, perdón, top 65 LED 65 eh, la imagen 5 tiene posicionamiento absoluto desplazo la imagen de la ardilla de forma absoluta y esta vez lo hago con top 55 y desde la izquierda 55 aquí he dejado el argumento de right, de derecha, vacío porque también podía haber utilizado el argumento eh, con un valor y eliminar el argumento de left siempre normalmente necesitamos dos coordenadas una en la vertical que se suele utilizar top y otra en la horizontal que se puede utilizar left o right left empezando por la izquierda y right empezando por la derecha también se puede utilizar bottom empezando desde abajo pero no es habitual ¿de acuerdo? bien, continuamos y luego tengo eh, la imagen 8, que es la de la ardilla, con posicionamiento fijo. Y la imagen 9, que es la de la el paisaje, también con posicionamiento fijo. Dependiendo de donde yo quiera colocarlo, pues fijaros, uno lo he colocado hacia la derecha, con top menos 80, y otro lo he colocado desde la izquierda, con el mismo valor 55 de top y a la izquierda 55 Bien ¿Cómo podéis vosotros trabajar este ejercicio? Como sabéis, os he dejado otras imágenes Pues también podéis aplicar tanto posicionamiento absoluto, relativo o fijo a la imagen 2 a la imagen 3 a la imagen 5 Solamente recordad lo siguiente Cuando he realizado el posicionamiento relativo, aquí tengo tres imágenes. La de Homer, la ardilla y el paisaje. Al realizar el posicionamiento relativo, desplazo la segunda imagen, pero entre comillas, el espacio suyo no es ocupado. Mientras que si hago posicionamiento absoluto, desplazo la imagen y entre comillas el espacio que ocupaba esa imagen sí puede ser ocupado ¿de acuerdo? y vuelvo a recordar cuando yo hago posicionamiento fijo lo que estoy haciendo es que pongo una chincheta en una determinada coordenada la imagen o el objeto y al desplazar la página el resto de contenido se mueve pero esos objetos permanecen fijo. Con esto terminamos la explicación.